hola hoy te enseñaré a crear una página web para tu materia para ello es necesario poder ingresar al menú de aplicaciones que tiene google lo podemos hacer directamente del classroom o directamente de gmail hacemos clic en el menú de aplicaciones clic en google drive y escogemos nuevo más y buscamos google sitios hacemos un clic y se nos abre el entorno en el cual vamos a trabajar nuestra página web el primer paso es elegir un tema el segundo elaborar la estructura de nuestra página web y por último insertar los contenidos para poder elegir un tema ya Google tiene prediseñado plantillas las cuales no tienen no se pueden modificar más allá del color y algunos elementos como fuente pero es muy limitada la forma de cómo se puede editar cada una de estas plantillas son plantillas prediseñadas y escogemos una por ejemplo esta nos vamos al segundo paso, una vez, una vez ya cumplido el primero, nos vamos al segundo paso que es la estructura de la página que nosotros vamos a desarrollar, en el caso mío, yo ya tengo estructurado una hoja en Word los contenidos que va a contener mi página entonces, simplemente lo que tengo que hacer es copiar esos contenidos a la página nos vamos a haciendo clic sobre los botoncitos que se encuentran en la mano derecha le damos clic en añadir página y voy estructurando el contenido de mi página de esa forma lo voy realizando de forma rápida la metodología los temas que se van a de esa forma vídeos de esa forma voy estructurando el contenido que va a tener mi página web un calendario que es muy importante añadir su página y por último la bibliografía de esa forma en un momento tengo estructurado los componentes de mi página web ahora vamos al tercer paso a la personalización nos vamos a la página de inicio acá lo vamos a modificar esta página de inicio se va a llamar marketing de servicio que es la materia que quiero dictar si es muy grande la letra le pongo tipo encabezado le pongo un nombre marketing de servicio. Puedo añadir un logotipo. Puedo seleccionar, puedo buscar. Por ejemplo. De la misma forma lo puedo hacer con cualquier material busco más o menos un logotipo que me, me guste, como este por ejemplo, y lo incorporo, puede ser en blanco, en negro, okay, me gusta más en blanco, también puedo cambiar el fondo, se les recomienda que tengan todos los archivos cargados en Google Drive, para que se les sea más fácil poder subir los contenidos de esa forma ya tengo ya mi página principal contexto puedo y ir, ir con, eh, adhiriendo cosas como por ejemplo la importancia de la materia como título o como encabezado aquí podemos cambiar de color por ejemplo sí contexto sigo les recomiendo que tengan todos los contenidos en una hoja de word para que sea mucho más fácil poder eh, pasar los contenidos de esa forma voy editando los contenidos que va a tener mi página web cambio de color como ven es muy sencillo poder cargar los contenidos simplemente hay que copiar y pegar vamos como vemos como poco a poco se va va tomando forma nuestra página web último subtítulo y le cambiamos el fondo todo lo estamos haciendo con cuadro de texto de esa forma ya tengo diseñada mi primera página, ¿no? la primera portada que voy a tener de mi materia. La importancia de la materia, los propósitos, los propósitos de enseñanza y las competencias de aprendizaje que los estudiantes van a tener. Ustedes pueden colocar los objetivos, los objetivos eh, principales, los objetivos secundarios. Y otros elementos que son necesarios. Ok, ya tenemos la página, la primera página lista. Pasamos a la segunda página. Acá también hacemos unos ajustes en cuanto a la metodología. Reducimos, redu podemos reducir el tamaño de la, de la letra. Podemos cambiar el texto. Podemos seleccionar una imagen. Recordemos que todas las imágenes con los documentos que vamos a utilizar en nuestra página web lo tenemos que tener ya colgados en el google drive eso nos facilita bastante el poder trabajar con gráficos y diferentes contenidos que vamos a requerir ¿Ok? acá lo mismo nos vamos a insertar seguimos trabajando con la herramienta texto es muy versátil, muy fácil de utilizar. Como lo pueden ver ¿no? en esta parte, podemos cambiar el fondo y le damos un acabado mucho más estético. Esto lo podemos copiar una vez. Ok, listo. Tenemos la metodología que se va a utilizar. Pasamos a la siguiente página en temas, Acá también podemos subir una imagen previamente cargada, en lo posible. Si está muy pequeña la letra la podemos agrandar. Y aquí también podemos insertar los contenidos. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, este Google Drive. Buscamos la carpeta donde hayamos guardado los, los temas. En el caso mío yo tengo guardado algunos temas. Y voy eligiendo. Voy eligiendo. Voy estructurando de esa forma. Podemos seleccionar dos o tres archivos a la misma vez para facilitar el trabajo. Y le doy clic en aceptar. Listo, tengo los, los temas, tema 1, tema 2 y tema 3, ya organizados y listos para ser usados. es muy fácil poder es muy fácil poder usar este tipo de, de herramientas ya que son muy versátiles okay, entonces tengo los temas paso al siguiente apartado que es videos igual de la misma forma voy a personalizar el fondo utilizando algunas imágenes que tenga yo ya previamente cargadas y de esa forma pues, les estoy dando pequeñas formas no en forma mucho más estética vamos a cargar un video, por ejemplo directamente desde youtube podemos escribir acá buscar un video en particular servicios un video de marketing de servicio que nos pueda ayudar por ejemplo este vídeo okay. tengo un vídeo entonces y pasamos al siguiente contenido calendario es necesario contar con un calendario y para ello tendremos que crear un calendario apropiado para nuestra materia vamos personalizando poco a poco nuestra página web y aquí vamos a insertar un calendario en insertar tenemos eh, podemos insertar imágenes podemos insertar enlaces podemos insertar archivos directamente de google drive tenemos algunas plantillas que ya lo vimos en clase y tenemos, podemos utilizar una serie de, de herramientas que tienen acá a su disposición y una de esas herramientas es calendarios nos vamos a calendario y en el, en el supuesto que ustedes no tengan diseñado su calendario tendremos que diseñar uno ¿no? nos vamos a google drive nos vamos al menú de aplicaciones y escogemos calendario una vez dentro de calendario nos vamos a crear un nuevo calendario nos vamos aquí en este punto de más y añadimos calendario nuevo calendario le colocamos que el nombre de nuestra materia marketing de servicio calendario de la materia de servicio listo ok, damos a crear calendario y automáticamente tenemos acá creado nuestra nuestro nuevo calendario no se visualiza Okay. escogemos entonces nuestro calendario y tenemos que planificar nuestras clases como las clases generalmente son distintos días y muchas veces distintos horarios tendremos que hacerlo clase por clase en algunos casos en los cuales pudiese coincidir la clase procedemos de la siguiente forma ponemos clases de marketing de servicio vamos a más opciones desmarcamos todo el día tenemos que elegir por ejemplo los horarios que pasamos clases suponiendo que empezamos las clases a las 7 hasta las 22. ¿Sí? Si queremos que se repita, nos vamos a personalizar una vez por semana. Y escogemos una fecha en particular. ¿no? El 3, Listo. Podemos hacer cada martes. Nos vamos acá. cogemos los días le damos guardar entonces automáticamente nos marca los días a los cuales tenemos clase ¿no? si son dos veces a la semana tendríamos que hacer por ejemplo lunes y viernes ¿no? aquí igual y más opciones, nos vamos igual. Supongamos que acaso los pases son de 5 a 7. ¿no? Repetir cada viernes, cada vez, o podemos personalizar también. los días que se repiten, listo ¿no? y le damos guardar algo muy importante de nuestro calendario es que tenemos que darle a compartir la opción compartir aceptar para que pueda indexarse fácilmente a nuestro a nuestra página web dentro de nuestra página web volvemos a calendario y aquí ya nos saldrá nuestro nuestro calendario marketing de servicio buscamos si es que no se carga le damos a actualizar Listo. también le damos a actualizar esperamos que se actualice un poquito una vez dentro de la página web nos vamos a insertar calendario y de esa forma podemos buscar marketing servicio lo tenemos acá y lo insertamos vemos que automáticamente nos muestra la página web una vez que ustedes hayan insertado la, el calendario a su página web, es muy fácil poder ver los contenidos. Esto automáticamente se va a actualizar de acuerdo a la configuración que ustedes hayan realizado. Si no se preocupen, en unos momentos a veces no se visualiza la, la planificación, pero sí eh, eso se normaliza. De esa forma entonces ya tenemos el calendario indexado. No se olviden siempre de darle la vista de mes para que puedan visualizar toda la semana. Cualquier cambio que sufra el calendario automáticamente se va a mostrar también aquí. Uno de los últimos puntos es la bibliografía, que también es necesario configurar un poquito vamos a configurar entonces le vamos a poner un fondo en lo posible un fondo que nosotros ya hayamos colgado previamente en classroom listo igual vamos a hacer uso de los documentos que están acá podemos indexar mapas, documentos, presentaciones, todas las herramientas que tienen ustedes a su disposición en la mano derecha. Entramos a nuestra carpeta de Drive y buscamos los libros que vamos a utilizar en nuestra materia. Por ejemplo, este lo seleccionamos, le damos hacemos clic en insertar y vamos colgando poco a poco los contenidos o los libros que vamos a necesitar. Les damos el ajuste necesario para que se puedan visualizar. Todos los archivos son 100% editables. Como pueden ver, de esa forma sencilla y práctica, vamos construyendo nuestra bibliografía. Podemos insertar una, un elemento más. Como libros de referencia o bibliografía de nuestra materia. Bien, de esa forma tenemos entonces ya los libros que vamos a utilizar en nuestra materia. De esa forma hemos estructurado nuestros temas, hemos puesto los contenidos y ahora le vamos a dar un vistazo. Para eso le damos aquí clic en el ojito, vista previa, para poder ver cómo se visualizará nuestra página web. Vamos revisando entonces el contenido. Tenemos el inicio. Vamos a metodología. Quiero ver cómo se va a visualizar. Me parece bien. Nos vamos a temas. Quiero ver cómo se visualizan los temas. Perfecto. Los temas se visualizan perfectamente. Vamos a video. Bien. Vamos a calendario, también se visualiza, y finalmente bibliografía. Tenemos los libros que vamos a utilizar en la materia. Perfecto. Entonces, de esa forma, puedo yo visualizar cómo se verá tanto en torno web, como una tablet, y lo más importante, cómo se verá en un celular. El menú lo tenemos en la, en la mano izquierda. Esta es la forma como se visualizará nuestra página web en un celular. Como ven, es muy simple poder editar nuestra página web en tres sencillos pasos. Una vez que hayamos revisado los contenidos, nos queda más que publicar ese contenido. Para ello vamos a hacer clic en la cadenita. Tenemos el nombre de la página, acá está bien. Tenemos el logotipo y le damos clic en publicar. Tenemos el nombre y le damos publicar esperamos un poquito ahora sí una vez publicado el sitio podemos compartir el enlace de nuestra página web eh, a través del classroom a través de una página en el facebook a través de un grupo en el whatsapp donde directamente los estudiantes a través de este enlace que vamos a copiar se pueden eh, pueden visualizar los contenidos que vayamos a colgar en nuestra página web por ejemplo lo podemos colgar en una página en nuestro classroom perdón como una especie de anuncio ponemos ver nuestra ver página web de la matriz. Escogemos un tema, en este caso es cogemos Classroom, un tema cualquiera. Y le damos, pegamos acá en el enlace. Vamos a añadir y publicar de esa forma estamos compartiendo con nuestros estudiantes la página web de nuestra materia Los podrán ingresar a esta página con el enlace y verán los contenidos de esta forma así de forma una, de forma muy sencilla se puede crear una página web de cualquier materia lo importante es tener todos los contenidos a mano y ponerse un poco creativo para poder llenar los campos que requiere toda página web bueno eso ha sido todo espero que te sirva y será hasta una próxima oportunidad gracias